Hola, vamos a ver cómo ajustar los valores de colorimetría, balance de blancos, perfil y ajustar luces en una imagen con Lightroom 5. Las, los ajustes que vamos a usar son aplicables en Lightroom 5 en Lightroom 4 de forma idéntica porque son ajustes comunes en, lo, en las dos versiones de programa. En versiones anteriores, 1, 2 y 3, eh, excepto los valores de eh, luminosidad que cambian porque el motor de interpretación de Lightroom es distinto de la versión 4 a las versiones anteriores cambia y los ajustes de, de uso de, de ajuste de la luminosidad de la imagen también cambian pero eh, el resto de conceptos son los mismos partimos de una imagen disparada en un día nuboso con unas condiciones de luz eh, un poco planas, una colorimetría, un color de imagen que el balance de blancos automático de la cámara no acaba de captar con precisión, coge un valor aproximado, pero da unos tonos poco realistas. El primer paso va a ser ajustar los valores al a a ajuste más correcto posible. Para ello puedo ir a buscar un ajuste determinado o, si dispongo de una carta de color, lo ideal es ir a buscar el valor de la carta de color. Me voy al valor central, el valor neutro de la carta de color, en este caso son tonos y si sí, fijaos que en este caso, en esta carta de, de, de Get's right, la color Checker Passport, tengo una zona central que es el neutro y a partir de aquí puedo dar valores más cálidos o más fríos a la imagen. Por lo tanto, de entrada voy a buscar el valor neutro a la imagen para ver el punto de partida. Voy a copiar estos ajustes, fijaos que estoy en el modo revelado he cogido la pipeta he hecho una selección me ha ajustado el valor de, de color y me voy a la columna izquierda copiar y voy a copiar sencillamente el ajuste equilibrio de blancos y la versión del proceso si lo desactivo en este caso no tiene importancia porque es algo eh, neutro para cualquier versión del programa pero pueden haber diferentes eh, opciones o diferentes ajustes, como podría ser mmm, exposición, etcétera, que sí que interviene la versión del de Lightroom que estoy trabajando. Para evitar eh, problemas habitualmente, siempre dejo habilitado la versión del proceso y marco las opciones que me interesa copiar. Sencillamente le doy a copiar, me voy a la imagen o imágenes que me interesen y pego el ajuste. Esta es una de las opciones de ajustar, copiar y pegar ajustes. Tiene más opciones el programa, pero esta es una de ellas. Ya tengo el balance de color correcto, pero los colores voy a intentar aprovechar al máximo la gama de, de colores disponible. Esta imagen es una imagen disparada en formato RAW, ya que en JPG el ajuste de balance de color posterior Sufriría una pérdida de calidad más o menos grave en función del error de, de toma y eh, no permitiría variar los ajustes del perfil, cambiarle el perfil de, de captura del, de la imagen y eh, colocarle un perfil personalizado. En este caso eh, Lightroom me presupone, esto es una cámara Nikon, y me da una serie de opciones. Y de entrada me pone predeterminadamente el Adobe Standard, que es un perfil que no me suele gustar los resultados que me da. Tenemos el ACR 4.4, Adobe Camera Raw 4.4, que da unos valores mucho más eh, precisos, una gama más rica. Fijaos que el Adobe Standard da unos tonos mucho más magentosos y al pasar al Adobe Camera Raw, recupero esos amarillos, esos tonos en el lobo, en la, en la Tierra, mucho más realistas. Y si he hecho un perfil, pues puedo cargarle perfil y aunque no se vaya a notar mucho en esta imagen, os podéis fijar aquí en, en esta zona de verdes, que eh, cambia, fijaos que aquí pierde luminosidad y saturación el, el verde, pierde viveza de color, y al colocarle el perfil, gana un poco de luminosidad, que no significa que después, finalmente, si la copie, si la imagen fuera su destino y la copia, fuera reproducible. Pero para pantalla sí que es reproducible. Y eh, estos colores, eh, si me interesa tener la máxima precisión generando un perfil a través de la carta de color, pues lo podría aplicar. Una vez ya tengo aplicados eh, balance de color y perfil adecuado, puedo hacer un ajuste rápido que mejora bastante las opciones de, de cámara habitualmente que es la corrección de lente. En este caso he usado, he usado un 80-200 y si no lo detecta este objetivo es un objetivo un poco antiguo he de buscarlo manualmente ya eh, lo, lo tengo determinadamente colocado fijaos la diferencia en este caso me corrige un poco la aberración esférica del objetivo y me hace la imagen más eh, correcta a nivel de, de líneas. Una vez tengo la imagen también corregida a nivel de óptica, podría tener otro problema, que no creo que sea el caso de la imagen, aquí sufre de exceso de ruido, no, pero podría tener a, alguna línea que eh, salga de registro, como se suele decir en artes gráficas, los colores de una línea y vea un borde eh, magenta, un borde verdoso, al, fuera de una línea definida. Eso pasa muchísimo en arquitectura. Y esto es muy fácilmente corregible, yendo a color y quitar la aberración cromática. Activo esta opción y este color que sale de la línea volvería a guardarse. Si no lo hace automáticamente tengo ajustes para poderlo compensar. En este caso no es necesario. Y vamos a ver más ajustes. Eh, por defecto esta imagen tiene está disparada a un ISO 1000 y tengo un cierto pequeño problema de ruido. Este problema de ruido puedo eh, ir a compensarlo. Vamos a desactivarlo completamente para verlo más acusado y vamos a hacer un tamaño superior del 100%. Aquí me empiezan a aparecer artefactos de color que son lo, el, la señal ruido de color con lo cual lo primero que voy a hacer si os fijáis aquí me aparecen unas manchas magentas, por ejemplo, manchas aquí eh, también me aparecen mucho magenta en esta zona. Cojo el deslizante de reducción de ruido de color y empiezo a aplicarlo hasta que este tema lo tenga solucionado. Después aplico un poco de reducción de ruido de luminosidad para rebajar el efecto y un poco de enfoque para compensarlo ya la tengo arreglada ¿qué más puedo hacerle a la imagen? la exposición globalmente es bastante correcta pero eh, si quisiera mmm, acabarle de ajustar lo primero que haría es coger el valor exposición global y lo ajustaría de una forma que la imagen genéricamente se aprecie bien en este caso bajo un poco la luminosidad Fijaos, esto es la imagen tal como está disparada Tengo una información muy rica que puedo trabajar correctamente Pero la luminosidad es excesiva Voy a bajarlo un poco Globalmente, sobre la imagen, me puede parecer bien eh, esta luminosidad Voy a darle un poquito menos vale, sobre 45 0.45 es suficiente. Podría activar la herramienta de contraste, los que vengáis de versiones anteriores os daréis cuenta que el valor brillo ha desaparecido de esta opción y contraste puedo rebajarlo o puedo aumentarlo. Funciona bastante mejor que las versiones anteriores de Lightroom pero es una herramienta que estoy acostumbrado a no usarla porque no era muy buena en versiones anteriores y continúo sin usarla muy habitualmente. A partir de aquí, puedo tocar altas luces, sombras, blancos y negros. Esto genera mucha confusión. ¿Qué he de tocar y cuánto he de tocar? Globalmente, eh, yo no empiezo por altas luces y sombras, excepto que haya un problema muy acusado en la imagen y empezaría por esa zona. Y eh, genéricamente, trabajo sobre blancos y negros y después acabo de compensar. ¿Por qué por blancos y negros? Porque blancos y negros me define el valor eh, máximo del negro y mínimo del blanco o viceversa. Eh, viene a ser muy parecido a los eh, controles de niveles de Photoshop. Por lo tanto, puedo coger blancos y subirlos o bajarlos para ajustar, fijaos cómo se está desplazando el histograma, hasta conseguir que el blanco tenga la luminosidad que deseo en la imagen y negro la densidad adecuada, la profundidad del negro eh, adecuada a la imagen. Una vez tengo estos dos valores, tengo los valores máximos, pero puede ser que el blanco lo haya reventado. A partir de ahí, altas luces puede trabajar para compensarme, aumentar aún más este valor, o recuperar información. Es parecido a la herramienta Recuperar luces que tenían las versiones anteriores. En este caso puedo incluso cerrar menos o abrir menos los blancos y aumentar un poco más lo que serían las altas luces, para no acabar de reventar los blancos. Hay una herramienta bastante útil que me puede indicar cuando un blanco está al quemado o al punto de quemar, que es el mostrar recorte de iluminaciones. Pulsamos esta opción y me va a indicar cuándo voy a quemar el, el blanco. Por lo tanto, puedo ver hasta qué punto puedo subir la imagen. Normalmente siempre tengo un poquito más de, de margen del que empieza a, a indicarme el, el indicador. Y en cualquier caso, si el lobo, que es la, el protagonista principal de esta imagen, está correctamente y aquí... Pierdo un poco de luminosidad con las la rocas, sencillamente podría coger un pincel, asignarle un poco menos de exposición y compensar estas zonas que tenga un poco más quemadas, tanto por la exposición como también tendría el ajuste de altas luces. Ya lo tendría compensado sin tener que sacrificar la zona del lobo. Una vez tengo los ajustes globales de altas luces y blancos, también puedo atacar el valor sombras. En negros hemos definido la densidad del negro, la profundidad del negro, lo intenso que quede el valor negro máximo. Pero hasta llegar al negro máximo puedo querer recuperar un poco más de información. Por lo tanto, puedo coger el valor de sombras y dar más o menos detalle a las zonas con sombra. Fijaos que son herramientas que no son tan destructivas como las versiones anteriores, pero igualmente estas herramientas, cuanto menos se apliquen, más ganada la, la imagen. Una vez tengo los ajustes globales, la imagen la puedo dar por terminada. Pero si eh, trabajo la curva de tonos, normalmente puedo aumentar y trabajar más dedicadamente, más, de una manera más fina lo que es el contraste. Aquí vuelvo a tener altas luces, aquí me voy fijando en los blancos que no los reviente, aquí tengo claros, fijaos que me puede dar más volumen o menos en la imagen, más o menos contraste, oscuros, me puede ayudar a conseguir el contraste deseado, y sombras vuelve a acercarse mucho a la zona de negro máximo. En este caso, vamos a ver, el antes y el después, fijaos que aquí ya partíamos de la imagen correcta y aquí he aplicado un contraste aún más elevado sobre la imagen, quizá demasiado incluso. En este caso, por ejemplo, los blancos me están empezando a sufrir demasiado. Por lo tanto, puedo coger bajas luces y acabar de compensar es muy habitual después de aplicar una siguiente herramienta y es la anterior y rebajarla un poco, compensarla un poco para que no suba tanto. Una vez la imagen ya la tenemos, eh, puedo atacar el concepto de presencia. Presencia hace referencia a claridad, intensidad y saturación. Básicamente, claridad me va a dar mayor eh, énfasis a las texturas... Pero dándome una, un contraste, un halo, eh, que aunque también está mejorado respecto a versiones anteriores, puede ser eh, perjudicial. Es, en un valor exagerado además es muy falso, pero un pequeño valor me puede ayudar ligeramente a dar mucha más mm, intensidad, más presencia, más, más re, mm, resaltado de las texturas a la imagen. Fijaos que un 26 puede ser más que suficiente en esta imagen, sin ya está bien, pero si la quiero aumentar un, un poco más, entre un 20 y un 26 puede ser más, un 25 puede ser más que suficiente. Intensidad y saturación. Vamos a empezar por saturación, que es el, el ajuste más habitual. Saturación lo que va a hacer es aumentar los colores o disminuirlos para que el, su intensidad de color, su, eh, su fuerza de color, por llamarlo de algún modo, sea más intensa o más apagada hasta conseguir una imagen en blanco y negro. Saturación sube o rebaja todos los colores por igual. Y enseguida tenemos una imagen que es un cromo, a la que nos pasamos enseguida. Pero intensidad, aunque se basa en el mismo concepto, va a preservar o a mmm, mantener más los tonos de piel, con lo cual puedo ir aumentando intensidad sin reventar tanto la, las tonalidades. Y fijaos que al, al bajar me va bajando, pero hay colores que aún me los va manteniendo bastante. Y no consigo, aunque esté al menos 100%, una, una imagen realmente en blanco y negro. Por lo tanto, para retratos suele ser mucho más eh, aconsejable, por ejemplo, usar intensidad que saturación. En algunos casos, incluso, puedo aplicar un poco de saturación y después acabar de compensar con intensidad para llegar a, un, a unos colores subidos sin sacrificar demasiado los tonos de piel. Ahora voy a mostraros el antes y el después de esta fotografía para que podáis apreciar cómo era originalmente y cómo ha cambiado la imagen con estos ajustes ahí podéis ver la imagen con la que hemos partido sin ningún ajuste y la imagen terminada espero que este vídeo sea útil gracias